Todas las personas que formamos parte del Equipo de Biblioteca os damos las gracias por prestar atención a estos vídeos. Os recordamos que estamos a vuestro servicio y deseamos que la biblioteca sea una parte fundamental en vuestra vida académica.